Bienvenidos a Argentina, la octava maravilla Donde la mierda es lo que más brilla Y los chorros... Su máximo referente, un país con buena gente pero esta siempre está escondida Con amables presidentes que nos dejan sin comida Y horrorosos economistas que despilfarran la quita Un estado donde hasta lo que no tienes te quitan Un país con la moneda devaluada y muchas inocentes violadas y asfixiadas Un país donde la droga esté en la esquina y la comida Más lejos cada día un país que denigra al exterior sin fijarse que en el interior está un peor Un país donde te matan llegando a casa y esa mierda queda libre en dos semanas Un país donde te roban a dos manos pero ojo, somos europeos camuflados Resulta irónico que liguemos por y robos y al fin y al cabo estamos todos en el lodo Seres enfermizos y grotescos, sumisos y a veces violentos, engreídos de dinero hambrientos y al final todos tan desatentos Llegó el momento en que la cosa va a explotar se acerca navidad y esa cena familiar ese es el momento en que la escoria va a pagar suenan los caserolazos y la cana solo reprime a balazos pero prepárense van a tener que buscar a los reemplazos porque los vamos a sacar de ahí, aunque sea en pedazos están encerrados en la realidad en una burbuja. Espero que este raba haya servido de aguja. Sacó de suena, Liva produciendo 2018. Bienvenidos a Argentina, un país con buena gente. Ponele.